...con que se alimenta y ese fue el segundo brote. Y posteriormente ahí se han ido generando diferentes reuniones internacionales, hoy existe la quinta reunión internacional, y se ha ido conociendo más acerca de la hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar, en este día vamos a ver las dos partes, la de los niños que nos dirá el doctor Humberto García, quien es el encargado de la clínica de hipertensión pulmonar del 20 de noviembre, y la parte de los adultos que nos hablará el doctor Arturo Gómez, que es el vicedirector de Circulación Pulmonar de la Asociación Latinoamericana de Toras, y él nos hablará de la visión del adulto. Esta entidad, como se ha hablado toda la mañana, no tiene datos clínicos característicos en el adulto, se confunde con las enfermedades raras. Por ejemplo, las mujeres son la mayoría de las veces diagnosticadas como asma y andan de médico en médico hasta que llegan con alguien que tiene un mayor conocimiento de la enfermedad y establece el diagnóstico. Como uno ve para establecer el diagnóstico en una entidad rara, como el médico no sabe qué es lo que le está pasando al paciente, empieza a pedirle estudios de todos, ¿sí?, para ver en dónde encuentra el diagnóstico. Entonces, eso hace que aparte de que es una enfermedad que se conoce poco, se acara en su abordaje, porque no se conoce y también sea caro el tratamiento. En eso una vez nos unimos y se definió en América Latina cuáles eran los tres estudios básicos para hacer el diagnóstico de la hipertensión hormonal y se concluyó que para esto el diagnóstico basta con una placa de tórax, un electrocardiograma y un ecocardiograma. Con esos tres estudios se puede hacer un diagnóstico y se puede de ahí iniciar un algoritmo que veo que es algo que todo el mundo discute que se debe de tener, sería genial tener un manual donde en una forma muy práctica existiera un algoritmo de cada una de las entidades y que así uno que no conoce pues diga, angiodema, mira aquí está el algoritmo del angiodema, mira aquí está el de hipertensión, mira aquí está el de gochaca, entonces todo eso es bastante enriquecedor ¿sí? esas cosas son lo que nos trajo la biología molecular el SIDA, porque el SIDA nos dio el conocimiento de la biología molecular, el mundo se empeñó en conocer el mundo pequeñito, hizo que se conociera qué pasaba en las celulitas y qué pasaba en todos los genes y todas estas cosas, y eso hizo que se conociera qué está pasando en la hipertensión pulmonar y de ahí se deriven los nuevos medicamentos que hoy vemos y estos pacientes con hipertensión pulmonar que antes vivían 2.8 años a partir del diagnóstico, imagínense, alguien joven que tuviera un diagnóstico y que vivía 2.8 años de vida, hoy estos pacientes han llegado a vivir 17, 20 años, pero ¿por qué? Porque es cuando empiezan a aparecer los medicamentos. Bien, pues yo quisiera más que nada comentarles estas generalidades de la hipertensión pulmonar, sobre todo porque son pacientes que ya sabemos qué hay que hacer en el diagnóstico, empezamos a tener nuevos tratamientos y hoy mejor que nadie que nos hable, estos dos médicos expertos de su experiencia con los pacientes con hipertensión hormonal. doctor Humberto muchas gracias gracias pues muchas gracias la invitación a la peña, a ustedes por su presencia, a mis compañeros aquí en la mesa para mí siempre es muy importante compartir con, con otros médicos, con asociaciones, con, con mucha gente que está involucrada en este tipo de enfermedades. Desgraciadamente son un grupo muy vulnerable, una población muy vulnerable, desde el punto de vista de interés eh, de las casas comerciales para desarrollar medicamentos, por lo mismo que son tan escasos los pacientes que la ganancia ahí se, se diluye del médico también muchas veces son enfermedades que no se entienden y también esa parte no les interesa en el desarrollo de, de, de estas enfermedades pero el enfermo está ahí, el enfermo está día con día llevando todo su pesar día con día este, generando cambios y eso es lo que me motiva a mí porque tanto este trabajo es eh, de la institución como del grupo de médicos que trabajamos con, con estos pacientes y del enfermo como tal entonces eh, es algo que es un ciclo que tenemos que trabajar en, en este tipo de enfermedades que la responsabilidad no es primero del médico en, en dar solo fármacos y ahí te arreglas y ver cómo qué pasa de tu vida, ¿no? Tampoco del enfermo de tengo que tomarme los medicamentos, tengo que saber qué me cuido y qué, qué debo de identificar y qué debo de saber mi enfermedad para poderla reconocer y saber en qué momento las cosas no, no están yendo bien y las instituciones y, y las instituciones estamos hablando del sector salud como también de, lo, de la cuestión política son enfermedades de alto costo y nosotros estamos haciendo un estudio ahí en el 20 de noviembre y un niño con hipertensión pulmonar a la institución le cuesta más de 80 mil dólares anuales entonces si, si hablamos que es una enfermedad de baja incidencia no es mucho dinero me gasto más en diabéticos, en hipertensos, en obesos pero cada vez vamos más, vamos más y estamos descubriendo que no es tan rara como pareciera, simplemente porque los ojos de muchas personas ya lo están viendo. Entonces, con esta introducción, quiero platicar un poco de lo que estamos trabajando en, en el 20 de noviembre. Un poco de la institución. El ISTE es un uh, tipo cerrado de sistema de salud donde más o menos abarca el 12% de la población de México. Es una población que depende del, del gobierno del, de, de, de la república, son trabajadores, familiares, este, que están eh, asegurados por esta institución. Eh, si ustedes ven aquí, eh, comparamos eh, otras instituciones como el IMSS, nosotros estamos aquí, aquí está el Seguro Popular, aquí está Pemex, aquí otro, está Sedena, entonces en, en nuestro país hay una eh, pluralidad o una... El sistema de salud muy diverso con diferentes accesos a tratamientos por ejemplo Pemex eh, tiene una limitación mucho menor para conseguir tratamientos que nosotros y el IMSS por la cuestión de que está manejando el 60% de la población de México estamos hablando más de 70 millones de seres humanos, obviamente sus recursos también están más limitados entre la mala administración y el la cantidad de enfermos, obviamente las posibilidades de tratamientos de enfermedades de alto costo también se ven este, vulnerables. En la clínica de hipertensión pulmonar, esta, llevamos ahí un, un trabajo de 5 años, esta es nuestra población en general en todos los grupos de hipertensión pulmonar, tenemos un sesgo importante porque el 20 de noviembre, es un hospital de referencia para cardiopatías congénitas. De hecho, yo pertenezco al grupo de cardiólogos pediatras eh, que estamos recibiendo de todo el país niños con cardiopatía congénita que van a, a que los tratemos, reparemos o les demos seguimiento. Entonces, ese, esa influencia hace que este, esta distribución se incline un poco hacia cardiopatías congénitas pero si yo volteo y comparo con otros registros internacionales por ejemplo el de, el de España, el registro de hipertensión pulmonar en España el, el pastel es muy parecido, incluso se inclina un 80% de cardiopatías congénitas y si ustedes ven el idiopático está en el 24% que aquí tenemos más o menos 35 casos en este registro este registro aunque se dice pediátrico también van eh, eh, involucrados pacientes adultos que nosotros tratamos desde niños y que obviamente en su crecimiento, en su desarrollo no llegan con el cardiólogo de adultos porque son patologías muy complejas que muchas veces el cardiólogo de adultos no entiende la enfermedad congénita cardíaca entonces si yo a un adulto le mando un paciente posoperado de Fontan que tiene un solo ventrículo pues si no es coronaria no sabe otra cosa entonces tenemos que manejarlo nosotros como, como cardiólogos pediatras entonces eh, si ustedes ven tenemos 35 enfermos en este registro eh, en la, eh, si yo lo, lo, los datos actuales se los comentara seguramente tengo unos 7 o 8 pacientes más estamos hablando que nuestra incidencia más nuestra prevalencia en el ISTE son más o menos de 4 enfermos por millón, un poquito más alta de la, liter la literatura hay gente que reporta hasta 8 este, enfermos por millón de idiopático pero el congénito es mucho más elevado estamos hablando de casi 40 a 50 enfermos por millón de habitantes y estoy hablando del congénito en dos puntos importantes es el paciente que tuvo una enfermedad cardíaca congénita y que se reparó en su momento y quedó esta lesión de forma residual y sabemos que este tipo de pacientes, incluso en, en, en varias investigaciones internacionales, por ejemplo el registro este, inglés, son los pacientes que se mueren más rápido, entonces son los que más nos preocupan, finalmente es, es el grupo de pacientes que estamos atendiendo y que en algún momento desarrollan hipertensión pulmonar. Y el otro grupo son pacientes que por alguna razón se retardó su diagnóstico, llegaron tarde y la posibilidad de de un tratamiento quirúrgico nunca llegó entonces tienen ya la lesión este, no reparada y que el comportamiento es de algo que se llama síndrome de Eisenmenger. entonces esta es un poco la población en relación a el sexo predomina ligeramente las mujeres en muchos registros se habla de una relación 2 a 1 las mujeres son más afectadas que los hombres acá eh, hemos visto que es muy similar y esta es la distribución de edad si ustedes ven en esta, en esta gráfica aproximadamente el 84-85% de los pacientes están de 0 a 20 años, que es el, obviamente los que les comentaba, es un grupo pediátrico de cardiopatías congénitas. El, en relación a este grupo de cardiopatías congénitas, el 50% son pacientes que tuvieron una reparación y que tuvieron la lesión residual, y son los que se deterioran más rápido, y un 17% los pacientes que no no se operaron. Esta gráfica que viene de un estudio de una doctora italiana, que es la doctora manés que trabaja en la Universidad de Bolonia en Italia, donde ellos eh, siguieron a, a los pacientes, son pacientes adultos más que, más que niños, con eh, diferentes tipos de, de, de lesiones eh, eh, cardíacas e hipertensión pulmonar. Aquí, como ven en esta gráfica azul, son los pacientes que se les operó, por ejemplo, una comunicación interventricular o un conducto arterioso o una comunicación intra son en teoría defectos de simples, son los que tuvieron una mortalidad mucho más alta que el propio síndrome de Eisenmeyer o este, pacientes con defectos pequeños que se comportan como idiopáticos. Entonces el grupo que nos preocupa, que a 15 meses pues ya tenemos una mortalidad del 50%. Entonces hay que trabajar con ellos estas son un poco las guías de lo que nos dicen eh, los europeos de qué pasa con un paciente que yo le opero el corazón si tiene menos de 25 años y son defectos eh, simples y que no tuvieron hipertensión pulmonar residual, el seguimiento debe ser estricto dos años y después no es tan necesario pero si es un paciente que tuvo un, un, un retardo en su reparación, que tuvo evidencia de presión pulmonar elevada que hizo arritmias por la misma este, hipertensión pulmonar, el seguimiento debe ser más estrecho y esto tiene que ver con la incidencia, se habla mucho por ejemplo, digo la prevalencia, en enfermedad de la colágena todas las enfermedades como la esclerodermia, el lupus, el reumatoide hay una prevalencia de hipertensión pulmonar del 9% y esto a los reumatólogos les llamó mucho la atención e hizo que estuvieran más atentos en el seguimiento de sus pacientes para buscar esta, esta asociación con esta enfermedad, porque la mortalidad de un paciente reumatológico con hipertensión coronar es extremadamente alta. Y nosotros, en cardiología pediátrica, nuestra incidencia en defectos simples, por ejemplo, de una comunicación interauricular es del 12% y un defecto septal ventricular del 13%, son más altos. Y desgraciadamente en, muchos, en muchas instituciones, no solo de México, sino de Latinoamérica, incluso de España, el paciente, al niño que opera en el corazón, que le opera en una C y B, lo, lo dan de alta tempran, tempranamente y desgraciadamente no sabes qué pasa después. A mí me han tocado casos de niñas, son niñas desde los centros que me han tocado a mí, que se operaron antes del año, todo perfecto, el seguimiento a los 5 años bien, se dio de alta y a los 15 años llegaron gravemente enfermas y algunas fallecieron por hipertensión pulmonar. Y este es el aspecto en general, digo, el cerrar un agujero no es curar este, al corazón y al organismo. Hay muchas eh, eh, cuestiones, eh, aquí hay genetistas, eh, toda la, la historia eh, de biológica, toda la, la epigenética involucrada en estas lesiones van a tener un reflejo en un futuro que no sabemos en qué momento se puede presentar y esto agravar la enfermedad. ¿Qué hacemos nosotros en el 20 de noviembre? Tenemos guías, tenemos estas guías que se conocen como guías CENETEC. Desgraciadamente están hechas para adultos, Está, tenemos dos, esta de primaria, que también desde el nombre está mal, porque ya tiene muchos años que se dejó de llamar primaria, se llama idiopática, y tenemos una guía que se llama core pulmonar, donde mezclan chile, mole y pozole, se de HAP como si fuera HAP, que son dos cosas diferentes, es eh, un poco complejo, HAP es el universo de los pacientes que tienen presión pulmonar, pero alta, pero un paciente con un infarto al miocardio puede tener presión pulmonar alta, un paciente con una obstrucción en la válvula órtica puede tener la presión pulmonar alta, pero el tratamiento para esa presión pulmonar alta es corregir el defecto izquierdo. Un paciente con EPOC puede tener hipertensión pulmonar y ese paciente no debe recibir medicamentos para hipertensión arterial pulmonar, que es un grupo específico para el cual se han desarrollado las drogas. Entonces... Confunde tanto que seguramente fue lo que pasó ahorita estos términos de H.P. y H.P. que muchos médicos están dando fármacos de alto costo a pacientes que no tienen indicación. Entonces tenemos que educar al paciente, tenemos que educar al enfermo, tenemos que hacer muchas cosas y cuidar el dinero porque cada vez es más más este escaso. ¿Qué hacemos nosotros en niños? No seguimos las guías mexicanas porque no están adaptadas a niños, porque no se ha pensado en, en, en el tema para, para ellos, y usamos las que se publicaron en 2013, eh, tuvimos la oportunidad de participar en, en NISA, en la discusión de qué, cómo podemos hacer y qué debemos de hacer con los niños. Eh, nosotros dividimos a los niños en bajo riesgo y alto riesgo, en base a una serie de, de algoritmos de diagnóstico de ECO y la esencial que tengan un caracterismo cardíaco derecho, para poder definir qué tratamiento, si un tratamiento oral o un tratamiento invasivo, con un medicamento subcutáneo o intra, intravenoso. Sin embargo, este, pues nosotros nos quedamos en esta parte, no tenemos trasplante pulmonar, como seguramente del de, de Río Bravo hasta la Patagonia. Eh, este tema es un tema complejo, no, no, no, no ha habido grandes avances. Eh, tenemos eh, pocos casos de pacientes que mejoran con un, con un fármaco bastante este, accesible y económico, como son los calcioantagonistas. Entonces, estamos en, en un circular de, de, de limitaciones. ¿Y por qué? Porque desgraciadamente todos los ensayos clínicos de medicamentos no están hechos en niños. O sea, la cuestión bioética de hacer investigación en niños es un peso importante que nosotros como profesionales en salud tenemos que asumir esos riesgos e incluso son cuestiones legales. Entonces, ¿qué pasa si a mí llega el gobierno de México y me dice, tú le estás dando Sildenafil que primero es un medicamento que está autorizado para disfunción eréctil y segundo, no hay ensayos clínicos para niños con hipertensión pulmonar. Y hay un estudio que se llama Star One que dijo que se mueren más los pacientes que reciben sildenafil que los que no lo reciben. Entonces, esa es, esa es la responsabilidad de uno, que si yo no tengo los argumentos y las evidencias científicas, pues voy a terminar sin licencia médica y sin trabajo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hay un reglamento general de salud donde me dice que es una enfermedad crónica, incurable y que se asocia a una muerte prematura. Entonces, ¿qué me permite hacer eso? Usar fármacos que no están autorizados, pero que sí hay evidencia científica que puede este, probarse una, una mejoría. Y ese se tratamientos compasivos. Y en ese este, rincón es con que estamos trabajando. Tenemos problemas desde la, desde la indicación por cofepris de un silenafil que no tiene indicación para hipertensión pulmonar, tenemos desde ensayos clínicos que, no se, tienen, que, que no, se, no se han hecho en niños. Y tercero, la accesibilidad de medicamentos. Entonces, contra todo eso estamos peleando papás, enfermos, médicos e instituciones. Entonces, tenemos que tener los argumentos bien, bien claros, bien evidenciados. Y seguramente pasará con otras enfermedades igual. O sea, desgraciadamente los niños, que en teoría deben ser los más protegidos, muchas veces son los que menos pensamos. Y este es el grupo de... de, de de pacientes con tratamientos diferentes. Tenemos eh, pacientes con eh, Bocentán, eh, mon como monoterapia un veintitantos ciento que no alcanzó a ver aquí, otro con silenafil y el grueso casi la mitad son con tratamientos combinados. O sea que estamos dando dos drogas, Bocentán y Silenafil. Un, un escaso grupo, que pacientes sean muy, muy graves, que no han tenido respuesta a la terapia de dos fármacos o incluso de un tratamiento quirúrgico que se llama septostomía, que hacemos ahí en el 20 de noviembre, y que son pacientes que se encuentran en la estadística que tienen una probabilidad de morir en seis meses. Entonces díganme ustedes si un paciente con un cáncer, yo lo voy a dejar seis meses sin, sin nada, ¿no? Entonces les tenemos que meter los prostatinas. Ahí eh, hay alguien, aquí, alguien de, que estuvo en, en, en la dirección del ISTE, pero como donación, como porque no las tenemos autorizadas en el ISTE. Entonces, ¿qué hacemos? Eh, hablar con las...